Nos reapropiamos de un espacio invadido por el heteropatriarcado. Que ninguna voz tape lo que queremos, batar, pinchar, decir. ¡Tomamos los bafles! Somos las histéricas, las desviadas, las antipuretas, las sin pasta las precarias, las gordas, las feas. La la